Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Hoy vamos a probar una receta hecha con plantas ayurvédicas. El ayurveda es un sistema médico originario de la India que surgió hace miles de años, pero no es la parte médica la que nos atañe, sino la del cuidado del cabello y de la piel. Una planta ayurvédica muy conocida es la jena, que ya hemos hablado de ella en este canal, pero me apetecía probar una receta diferente. Y esta se la vi a Sara de Holistic Habits, un canal de una chica canadiense con el pelo larguísimo que me da muchísima paz mental escucharla. De verdad, la sigo desde hace años y es una maravilla. Sara hace una receta originaria de la India para prevenir la caída, mejorar el cuero cabelludo y dejar el cabello brillante. Voy a utilizar tres de los cuatro ingredientes que ella propone ya que ella utiliza una planta rica en saponinas, la Ariza o Arita o Orita, que ella utiliza y yo no la tengo. ¿Qué son las saponinas? Son compuestos químicos solubles en agua, que tienen propiedades similares al jabón. Para la receta vamos a utilizar Shikakai, una planta que tiene propiedades estimulantes del crecimiento del cabello, suavizantes y emolientes, protegiendo y fortaleciendo el cabello y el cuero cabelludo. Es ideal para cuidar el cabello dañado por tratamiento con químicos, exposición al sol o la contaminación. Además, es un buen limpiador natural, ya que contiene un alto porcentaje de saponinas naturales. Amla, también conocida como grosella de la India. Una fruta ácida y rica en nutrientes que mejora el brillo del cabello. Lo hace más fuerte y lo protege contra el daño. Suaviza el cabello dañado y lo nutre. Fenogreco. Previene la caída y ayuda con el crecimiento del cabello, ya que estimula el flujo sanguíneo. Tiene una lecitina que hidrata el cabello y lo vuelve más fuerte. En la receta Sara utiliza las plantas deshidratadas pero enteras, no como yo que las tengo en polvo. Ella las dejaba toda la noche en remojo y a la mañana siguiente las cocinaba para conseguir un champú líquido. Supongo que de esta manera consigue sacar más los nutrientes de las plantas. También es una manera de asegurarse de que las plantas son las plantas al 100% y que no están mezcladas con ninguna otra cosa. Pero bueno, ya os digo que esto es una suposición. Como yo tengo los polvos, la elaboración es más sencilla: mezclamos los polvos en un bol y vamos echando agua caliente hasta formar una mezcla con una textura cremosa. Recordad que no se pueden utilizar utensilios metálicos con las plantas ayurvédicas. En función de cuánto cabello tengáis y cuán largo sea, tendréis que utilizar más o menos cantidad. Nos vamos a la ducha y con el cabello húmedo me voy a aplicar la mezcla por todo el cuero cabelludo. Y como además estas plantas tienen propiedades suavizantes, lo que me sobre lo voy a extender por todo mi cabello y lo voy a dejar reposar unos minutos. Muy importante, cerrad muy bien los ojos y tened cuidado de que la mezcla no os toque los ojos cuando os aclaréis porque los irrita. Una vez tengamos la mezcla aclarada, en función de cómo tengáis el cabello podéis utilizar o no algún acondicionador o mascarilla. Otra manera de hacer la mezcla es dejarla más líquida y filtrarla con un colador de tela. Luego podéis aplicaros la mezcla con una botella, dosificador o lo que sea más cómodo. Si no lo filtráis, os tenéis que cerciorar muy bien de quitaros la mezcla, ya que puede quedar algo de residuo. El cabello se queda muy suave y brillante, y lo primero que note tras salir de la ducha es que mi patrón de rizo estaba más marcado. Podéis utilizar esta mezcla cada vez que os lavéis el pelo, o podéis combinarla con arcillas como la Gasol o la Bentonita, o con champús, en función de cómo notéis el cabello. Si utilizáis aceites prelavado, os recomendaría utilizar un champú más fuerte en vez de utilizar las plantas. Si os ha parecido interesante, os podemos traer distintas recetas de estas plantas o incluso podemos ir probándolas de una en una. Nos encantaría saber si utilizáis estas plantas y cuál es vuestra favorita. ¿Tenéis alguna receta interesante? Os esperamos por comentarios. Si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Os dejamos nuestras redes sociales en la cajita de información, así como enlaces de interés. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.